Número 10. Frankfurt. Se trata de la segunda ciudad alemana entre las más sostenibles, sitio obtenido gracias a la notable integración de espacios verdes al paisaje urbano y una adecuada infraestructura para incentivar el transporte limpio entre los habitantes. Número 9. Hong Kong. Como parte de la República Popular China, es la segunda ciudad asiática en la lista de las 10 más sostenibles, al hacer el uso de las innovaciones tecnológicas para convertirse en el arquetipo de la urbe inteligente y amigable con el ambiente. Número 8. Oslo. La capital de Noruega, además de ser una de las ciudades con mayor crecimiento económico y un nivel alto de vida es una metrópoli cuya huella de carbono e impulso de movilidad híbrida y eléctrica le han valido ser declarada la capital verde. Número 7. Múnich. Esta metrópoli alemana es destacada no solo por el auge de su economía, por el bajo desempleo y los altos sueldos, sino también por sus medidas para reducir los gases de efecto invernadero, mejorar el suministro de agua y expandir las áreas verdes. Zurich. Con una gran infraestructura y una economía orientada hacia el futuro, esta importante ciudad de Suiza se distingue por los esfuerzos para mejorar la calidad del aire, impulsando el uso de energías renovables y un sistema de transporte mixto. Número 5. Bien, la capital de Australia es una de las pocas ciudades donde se comparquinan los intereses ciudadanos y los empresariales a favor del ambiente. Por ejemplo, con la existencia de granjas para reducir alimentos que se consumen en la urbe. 4. Singapur. Esta ciudad, Estado, es una de la urbe más sostenible de Asia, gracias a sus altos niveles de empleo y productividad, y en virtud de su estatus de metrópoli inteligente, con innovadoras soluciones a problemas tales como la conectividad y el transporte. Número 3. Edimburgo. Considerada como una de las metrópolis más habitables, en esta ciudad de Escocia tiene una baja criminalidad y una reducida emisión de contaminantes gracias al fenómeno de la movilidad a pie y en bicicleta. Número 2. Estocolmo, la capital de Suecia, liderada por las urbes que hacen el menor uso de combustibles altos en carbón para el transporte. Incentivado por la utilización de vehículos eléctricos, el uso de la bicicleta y la práctica de compartir el automóvil. Número 1. Londres. La capital del Reino Unido encabeza la lista de las ciudades más sostenibles, al ser la que presenta el mayor equilibrio entre altos índices de calidad de vida, importantes medidas ecológicas y grandes oportunidades de negocios.